Hijos de la noche, guardian del tiempo que nos dejó Guapos del silencio, lustran sus botas bajo del sol Con un zapateo amaneció Van sin pensar en nada, corren su sangre todo un caudal de los sueños viejos fueron paridos para bailar. Descalzo se siente mucho más. Viven de los aplausos y las miradas al terminar. Con la vista en alto son la pantera antes de casar. Un bombo de fondo dice vos bailarín del monte de todos lados del Tucumán no bajes los brazos te queda tiempo para triunfar nunca gana el que ya abandonó dos dos dos dos Con consagrarse de los misterios ser lo mejor Con la frente en alto baja los brazos no es una opción Cuando pisa fuerte hay un temblor Desde allá arriba se emocionó por ver a ese niño volverse hombre de corazón, galopando fuerte y arrancó. Viven de los aplausos y las miradas al terminar con la vista en alto, son la